Así que lo que voy a hacer es para que veáis cómo se instala cpctelera 1.5, la rama de desarrollo actual, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, que es muy sencillito, es básicamente clonar el repositorio de cpctelera, ¿vale? Así que me voy a ir a la carpeta que yo quiera, ¿vale? En mi carpeta de usuario. Y por ejemplo... Vale, tengo una carpetita para hoy. Y entonces lo primero que hay que hacer simplemente es clonar el repositorio. Así que hacemos un git clone de la URL. Simplemente clonamos cpctlera. Y cuando está clonado el repositorio, en realidad tenemos todo el repositorio y todas sus ramas pero por defecto nos sitúa en la rama master y si ejecutamos el setup nada más haber hecho un git clone lo que va a ocurrir es que vamos a instalar la 142 que es básicamente la rama actual la master master coincide con la release de la 142 habrá alguna ligera diferencia vale porque master puede incluir algún bug fix que no tuviera la 1.4.2 cuando salió en su release, pero es básicamente la 1.4.2. Y si queréis tener todo lo último, que siempre está en la rama development, nada más haber clonado el repositorio, tenemos que cambiar a la rama development. Y para poder cambiar a la rama development, en git lo que se usa es el comando git checkout. Si hacemos git checkout development, nos cambia a esa rama. Vale, ya tenemos CPC telera. Entro en la carpeta. Vale, si yo pongo git branch, veréis que me dice que estoy en master. Y si pongo git branch-a, para que las muestre todas, veréis todas las ramas del repositorio de CPC telera. Y la rama que tenemos que bajar es esta, development. Vale, así que... Git Checkout Development y veréis que cambia los archivos y ya nos dice que estamos configurados en la rama Development. Ahora sí, ahora sí hago un Git Branch, sale que estoy en Development y que antes estaba en Master y ahora es cuando puedo ejecutar el setup y estaré instalando la versión Development de CPC telera o lo que es la rama del desarrollo de la 1.5 actual. ¿vale? Así que le doy a ejecutar el setup y el setup de CPC telera, aquí se ve un poco así raro, ¿no? Porque tengo los caracteres grandes. Lo primero que hace es comprobar que tenemos todos los requisitos para poder instalarse. Si nos falta algún requisito, que a algunos os ha pasado y es lo normal. Cuando la comprobación falla sale un mensajito en grande que dice error te falta tal cosa y en ese error te falta tal cosa debéis leerlo porque habitualmente os da los nombres de las librerías que hay en los distintos sistemas dependiendo de si es win Ubuntu o si es eh, como aquí por ejemplo que tengo Arch. Según la distribución de Linux es un nombre u otro pero os da sugerencias de nombre que son muy sencillos pues ponéis esas sugerencias para instalar y encontráis enseguida la librería que hay que instalar, la instaláis y volvéis a ejecutar setup, ¿vale? ¿vale? Todo lo que habéis visto en el curso es hacer las cosas manualmente, abrimos el debugger del WinApe y ahí escribimos a mano en la memoria primero, y luego cuando llegáis al nivel 3, pues dice, bueno, ahora vamos a coger el editor que trae integrado WinApe, y en ese editor podemos escribir ensamblador y ensamblarlo, en lugar de escribir a mano nosotros en la RAM, y esto es un paso más, es decir, en lugar de hacerlo en el WinAPE, lo que hacemos nosotros es con nuestro editor, el que nosotros queramos, Sublime que es el que uso yo o el que queráis vosotros, de hecho, CPC Telera trae los archivos para que podáis usarlo con Visual Studio Code si queréis, por ejemplo. De modo que podréis crear un proyecto con sus carpetitas y en la carpeta de SRC de fuentes podréis crear ficheros de código fuente en ensamblador y en C y luego solo habrá que poner make y ya está y todo eso hará el proceso por vosotros y después podremos lanzar el emulador desde la consola para que el fichero recién generado se ejecute. De modo que tendremos todo el proceso automatizado y podremos compilar y ejecutar de una sola vez. Mientras que usamos nuestros editores normales y corrientes y otras herramientas que usaréis en CPC Teguera para autoconvertir gráficos, música y cosas de este estilo que os ahorrarán tiempo. Sobre todo eso porque Aquí para lo que estamos es sobre todo para aprender la parte de programación. Ya sabéis más o menos cómo funciona la memoria de vídeo, los colores y podéis crear sprites hechos por vosotros. Pero una cosa es que sepáis cómo funciona para entender y dominar lo que se hace y otra que lo vayáis a hacer a mano toda vuestra vida. Esto no funciona así, uno cuando ya sabe se hace herramientas que automaticen ese trabajo. Primero hay que saber y luego automatizar para que esa parte, que es repetir el calcular números y ya está, no la estemos haciendo todos los días porque perderíamos el tiempo. Una vez terminamos de instalar CPC Telera, sale un mensajito muy largo que mucha gente ignora, porque los mensajes largos se les conoce internacionalmente como TLDR, to long, didn't read, ¿vale? O sea demasiado largo, no lo he leído, vale, leed las cosas, porque os explica lo que sucede, y de hecho, leyendo, alguien que ha usado sudo incorrectamente, debería darse cuenta de que, por ejemplo, aquí cuando dice que está añadiendo los scripts al path, si yo uso sudo, en vez de añadirlos a mi carpeta de usuario, aquí pondría root, y por tanto, mi usuario no podría lanzar los scripts que ahora voy a lanzar, sino que los estaría lanzando root, en su caso, Vale. Aquí nos dice que ha modificado PATH, cómo podemos crear un proyecto de CPC Telera, pero que claro, hemos modificado PATH en el fichero rc y eso significa que hay que volver a cargar bashrc para que ese PATH tenga efecto. ¿Vale? Podríamos hacerle un source a rc para cargarlo o lo más fácil, simplemente hago un exit, vuelvo a abrir el terminal y ahora técnicamente si me voy, bueno, voy a ponerme donde estaba, aunque da igual, ¿vale? En, en teoría en cualquier parte puedo lanzar los scripts porque se, se han añadido al path. Yo ahora, si pongo cpct, que es el prefijo de todos los scripts de Telera, y le doy al tabulador dos veces, me salen los comandos de los scripts que tengo en Telera. Tenemos uno, ¿vale? Que sirve para crear proyectos, que es cpct-meca-project. Con ese crearemos ahora un proyecto. Pero antes vamos a instalar los dos emuladores que podemos usar con CPC-Telera desde línea de comandos. Uno es WinApe y otro es Retro Virtual Machine. Y la forma de instalarlos en CPC-Telera no es me voy a la página, me lo bajo, lo pongo en un sitio. Es muy sencillo. Yo pongo CPC-Telera, ejecuto y sale esto que dice, no está instalado y configurado WinApe en tu sistema. Y te dice, ¿tienes WinApe ya instalado? y le digo, pues no, no lo tengo, le doy que no y entonces me dice, ¿quieres que se baje e instale automáticamente?, ¿vale?, porque puede bajarlo e instalarlo, le damos a que sí y entonces eso es lo que hace, se lo baja él solo, lo copia en la carpeta Tools de CPC cpcTlegal, lo descomprime, lo configura y listo, y ya tenemos WinApe. No hay que hacer más nada, no tenemos que configurarlo nosotros a mano, no tenemos que hacer nada extraño. Ya tenemos WinAPE configurado y listo para ejecutar. Bien. Lo mismo debería ir con Retro Virtual Machine. No tengo Retro Virtual Machine. Quiero que te lo bajes y lo instales. Mientras se va descargando, lo que voy a hacer, vale, voy a abrirme otro terminal aquí mientras y Voy a crear un proyecto de CPC telera. Para crear un proyecto de CPC telera, como ya sabéis, se usa CPCT MK Project. Si le doy solo CPCT MK Project, me sale la ayuda. Vale, parece que ya ha terminado de instalarse Retro Virtual Machine. Se ejecuta y se me pone aquí. Vale, un poquito grande la ventana. Vale. Ahí tenemos Retro Virtual Machine. Los dos emuladores listos para usar, a partir de ahora cada vez que queramos lanzarlos solo desde línea de comandos cpctrvm o cpctwinate y con los parámetros le podemos pasar los ficheros que queremos que ejecute y ya está. Bien, como iba diciendo, si ejecuto cpctmkproject me sale la ayuda ¿vale? y en la ayuda es importante si no tenéis instalada cpctelera 1.5, si tenéis la 1.4.2 esto de aquí no sale no tenéis menos, menos ASM. Es decir, no podéis crear por defecto un proyecto de ensamblador. Lo podéis hacer vosotros a mano, ¿vale? Se puede. Pero no podríais crear uno de ensamblador. Porque eh, MK Project por defecto crea un proyecto para programar en C. Aunque luego da exactamente igual. Podemos crear un proyecto de programar en C, entrar a la carpeta de fuentes, borrar el punto C, poner un punto S y listo. Lo va a compilar igual. Así que le pongo menos A para crear mi proyecto y a mi proyecto lo voy a llamar Game mismo. ¿Vale? Salen todos los mensajitos y si todo va bien, ahora tengo una carpeta Game. La carpeta CPC telera, una vez instalada, no la mováis de sitio porque si la movéis, como todo se ha configurado en el path relativo a donde la habéis puesto, os pues cambiaríais el path. ¿Vale? Hombre, si la queréis mover, podéis cambiar el path y ya está. Entro en Game y tengo esto. Esto es lo que hay en un proyecto de CPC-Telera. Y en un proyecto de CPC-Telera tenéis el makefile, tenéis una carpeta DSK que para lo que sirve es para que todo fichero que metáis ahí, cuando hagamos make, se meterá automáticamente en el fichero DSK, que es el que emula los disquets de Amstrad. De modo que si queremos que nuestro DSK, además de tener el binario que vamos a compilar, tenga otras cosas, lo ponemos ahí y se mete automáticamente. La carpeta CFG es la que tiene los archivos de configuración del proyecto. Ahí podemos cambiar las opciones de compilación y también tenemos un montón de ficheros con macros que nos permiten autoconvertir sprites, autoconvertir músicas, generar nuestros propios ficheros de cinta especiales, eh, podemos crear tilemaps, todo en la carpeta de configuración del proyecto, que configura lo que va a pasar cuando pongáis make. ¿De acuerdo? Bien, de momento nos vamos a la carpeta src. Yo esto lo voy a abrir con sublime. ¿Vale? Aquí. Y aquí veréis en src que solo hay un ficherito llamado main.s, ¿vale? Este ficherito main.s que lo acabo de abrir, esto es el código por defecto que viene para un programita de ejemplo en ensamblador. Lo primero que tiene es el include, include de cpc telera, hay una cabecera estándar que se pone así y entonces ahí están todas las declaraciones que podemos utilizar de cpc telera desde ensamblador. Eh, si veis vídeos anteriores de hace dos años, veréis que este, eh, esta cabecera todavía no existía. Entonces lo que hacíamos era crear una cabecera cpctelera.h.s. no sigáis esas recomendaciones, sino si creáis un fichero con este nombre en vuestra carpeta de proyecto y hacéis este include, este ensombrecerá el, el otro que está en el path, o sea, se incluirá el vuestro y no el que está en el path, ¿vale? Lo único obligatorio en este ensamblador para poder generar un binario es declarar esto, Área Data y Área Code. Este ensamblador, como es un programa ensamblador más específico, no es como el que trae WinApe, que solamente es para hacer el ensamblador de Z80, esto podría servir para otros ensambladores, para otras máquinas, lo que tiene es la creación de Áreas. Y las áreas son como bloques de código, de datos o de lo que queramos, que luego el linker puede colocar en distintas posiciones. ¿vale? Si definimos áreas, le estamos dando libertad al linker para jugar con esas áreas y decir, esta la pongo primero, esta la pongo después, podemos definir áreas que vayan en un sitio concreto, eso es para lo que sirve la directiva área, nada más, para decir, lo que hay aquí dentro es un área, todo lo que yo defino aquí tú lo puedes ubicar. ¿Vale? pero no es necesario que tengamos los datos en el área data, de hecho yo esto lo voy a quitar y lo que voy a hacer es ponerlas así porque sí que es obligatorio que estén definidas las áreas data y code, si no, no compila, ¿vale? esas como mínimo el ensamblador las requiere, yo defino las dos y lo pongo todo en mi área code y así yo lo que controlo es que todo lo que se define aquí pues simplemente es de arriba abajo, va a ir a parar a mi binario, ¿vale? Estas directivas de aquí, punto global, lo que hacen es decirle al linker, oye, esto de aquí son símbolos globales, ¿por qué? Porque ahora ya no tenemos un solo fichero, ahora tenemos múltiples ficheros, la librería de CPC Telera tiene muchísimos ficheros y cada fichero define sus símbolos, que al fin y al cabo los símbolos son normalmente etiquetas. Pero claro, si estas etiquetas no están definidas en este fichero, cuando yo las use, el compilador me dirá, no sé qué es esta etiqueta. Entonces yo le digo aquí, esta etiqueta es global, es un símbolo global, y eso significa que tú de momento compila, y el linker ya se encargará cuando junte los, los archivos de decir, esta etiqueta está en otro fichero. ¿Vale? Para eso sirve punto .global, aunque veremos que podemos evitar su uso. Una vez ya tenemos eso, el símbolo main, que es donde empieza nuestro programa. Símbolo main, ya sabéis que es una definición de C, de donde empieza el programa, y las definiciones de etiqueta de C, cuando se convierte en ensamblador por convención, se le pone un subrayado delante así que este subrayado main es el main de C. ¿Vale? Ahí empieza el programa. Y aquí tenemos un programita de ejemplo, que lo primero que hace es deshabilitar el firmware. El firmware son... Unos programas que están corriendo en la máquina, en las interrupciones concretamente, de modo que cada vez que hay una interrupción, se llama al código del firmware que está en la ROM. Deshabilitar el firmware consiste simplemente en ir al vector de interrupciones y decir, oye, aquí donde está puesto que saltes a la ROM, te pongo que simplemente vuelvas, no saltas a la ROM y ya está, así se deshabilita. Cada vez que hay una interrupción, ya no se salta a la ROM, sino que se vuelve. ¿Para qué? Para que no haya ese programa de ROM que hay por detrás controlando la pantalla, los colores, controlando todo lo que sucede, que es lo que hace en el CPC. El CPC cuando lo arrancáis sale el terminal de comandos, todo eso es el Basic y el Basic utiliza el firmware. Todo eso lo deshabilitamos porque vamos a ser nosotros quienes controlamos la máquina al completo. Y lo siguiente que hacemos es utilizar estas, dos, estas tres funciones para dibujar un string en pantalla. Para dibujar un string en pantalla, primero hacemos esto, que es para configurar los colores que queremos de primer plano y de segundo plano. Esto lo configura y luego DrawString lo usa. Y para que este string se pinte en una posición concreta de la pantalla, lo que hacemos es calcular esa posición. Vosotros ya sabéis calcular posiciones de memoria de vídeo a mano. Vosotros podéis decir, quiero ponerme en esta parte de la pantalla y esto va a ser E025. Lo sé calcular. Pero aquí tenéis la función getScreenPointer, a la que le dais dos coordenadas, X e Y, y la función lo calcula. Desde la posición de inicio de la memoria de vídeo, que es C000, las coordenadas 24 y 16, calculamelo. Y al volver de aquí, en HL ya tenemos la posición que es esas coordenadas. Así que aquí lo que hemos hecho es poner el color de primer plano y fondo, calcular la posición de pantalla y pintar un string. Y lo último, un loop infinito. Vale? Este es el programa de ejemplo. Ese programa de ejemplo yo ahora pongo make y se compila. Y al compilar veréis que sale que empieza en la posición 4000, termina en la 412C, ¿vale? Arriba tenéis que ha generado el binario objgamebin, ¿vale? Ese es el binario. Todos los comandos de compilación, ya veis lo que ha hecho. Y aquí abajo, además, os dice que ha generado un fichero GameCDT, que básicamente es un fichero que emula un cassette de Amstrad. Y ha metido el fichero bin en el cassette. ¿Vale? Así que ya tenemos en el cassette nuestro GameBin y se podría cargar desde cassette. Y también, aquí abajo, veréis que crea también GameDsk. ¿Vale? GameDsk es un fichero de disco, porque los Amstrad los había de cassette y de disco, y con el fichero de disco también podemos cargar. Y por último, aquí abajo veréis que pone también que ha creado un fichero game.sna. SNA es un snapshot, y un snapshot es un fichero donde se guarda toda la memoria del CPC, byte a byte, el estado de los registros, el estado de los chips, todo eso se guarda en un fichero, de modo que si yo lanzo con eso el emulador, el emulador lo que hace es meter eso directamente en su memoria, en sus registros y continuar la ejecución. Es coger, paralizar la ejecución en un punto exacto, guardarse todo el estado de la máquina, volver a ponerlo y continuar. Este snapshot que genera aquí es el snapshot equivalente a lo que sucede en el momento exacto de después de cargar el fichero binario. De modo que lo que ocurre es que en ese snapshot habrá una imagen de la memoria con el fichero binario ya puesto en la posición 4000, el PC puesto en la posición 4000, cargamos eso y se ejecuta automáticamente. Un detalle respecto a esto. No es idéntico usar un snapshot a cargar de disco y a cargar de cinta. La carga de disco y de cinta tienen cosas que lo hacen diferente al snapshot. En la mayoría de lo que programemos usaremos el snapshot porque vamos a estar pendientes de nuestro programa y no del estado de la máquina. Pero cuando queramos de verdad generar nuestro juego y distribuir nuestro juego, tenemos que probarlo con la cinta y con el DSK, porque el proceso de carga también tiene que funcionar. Y el proceso de carga no es exactamente lo mismo que coger el binario y generarlo directamente como si ya hubiera cargado. ¿vale? Bien, dicho esto, yo ahora puedo coger WinApe y pasarle mi fichero game.sna entonces abrirá Winite y lo abrirá con el snapshot de modo que automáticamente lo pondrá en posición 4000 y ejecutará y sale exactamente esto que es la ejecución como lo, lo estábamos haciendo en el curso de código máquina, yo pongo cosas en memoria pongo el PC, ejecuto eso es lo mismo que ha pasado ahora ¿vale? si en vez de hacerlo así lo hago con el DSK lo que hará es meter el DSK en el ordenador y poner el comando run para cargarlo desde el disco. Entonces lee de disco y ejecuta. Si queremos lanzarlo el fichero de cinta, que es el que técnicamente se usa en el concurso, que es el que funciona en el Amstrad que traje la semana pasada y que visteis, el de cinta no funciona el de disco, ¿vale? porque el de disco es otro ordenador, el de Amstrad de cassette funciona el de cassette, WinApe, no nos permite cargarlo directamente desde línea de comando. RVM sí. Si lanzamos RVM. RVM sí que funciona leyendo desde cassette. Y eso que acaba de hacer es lo mismo que visteis la semana pasada. ¿eh? Sale el run, lo adding, carga el cassette. Solo que cuando lo hacemos aquí arriba veréis que hay este simbolito. Que es un avance rápido. Eso se llama Word. Y lo que hace el emulador es, cuando detecta que lo lanzamos con un archivo de cassette, se pone en modo warp, que significa, en vez de emular a la velocidad a la que día, a la máquina real, voy a emular a todo lo que dé mi máquina, mientras cargo. Y cuando termine la carga, entonces me pongo normal. Por eso la carga ha sido tan rápida. ¿vale? Bien, siempre se puede, si uno quiere ver que la carga va bien, se le puede poner menos nw, que si no mal recuerdo mal, es no warp vale, para que lo lance pero sin el Word, y entonces lo vemos, que bueno, este fichero es pequeño, pero veréis que tarda un poquito más, vale, vale, ese es el proceso, hemos instalado CPC Telera, creamos un proyecto, editamos el código, hacemos make y ejecutamos, ya tenemos todo, ahora lo que hay que hacer es empezar a editar ese código, y hacer el programa que habíamos dicho que íbamos a hacer. Así que ahora os tendréis que ir al editor, coger este código, ¿vale? Aquí hay un string y unas cosas que os sobran, pues todo eso fuera, y ahora lo que vais es iros a la ayuda de CPC Telera, ¿vale? La ayuda la tenéis en la carpeta Docs, en la carpeta de CPC Telera, que de hecho para entrar en la carpeta de CPC Telera desde cualquier sitio, una vez está instalada, es fácil, ¿Vale? La forma de entrar en la carpeta de cpctelera una vez instalada es haciendo cd cpctpath, que es la variable que se añade automáticamente, variable de entorno. Hacemos así y ya estoy en la carpeta de cpctelera. Y en la carpeta de cpctelera tenéis una carpeta docs, esta de aquí, que tiene un index.html. html y ese index.html html es la ayuda de cpctelera. Usad esta porque la ayuda que está online es la ayuda de CPC telera 1.4.2, de la estable. Esta es la ayuda de esta versión, de la 1.5, que tiene muchas más funciones. Ahí encontraréis, por ejemplo, funciones para pintar cuadrados, básicamente, que ya vienen hechas. Así que podéis verlo, podéis empezar a pintar vuestros cuadrados, vale, editando el código ensamblador, y para dentro de un ratito, que decíamos una hora, ahora mismo os quedarán... 25 minutos, como mucho, tenéis que intentar pintar tres cuadrados de distinto tamaño y distinto color que se muevan a distinta velocidad.